¿Dónde están los chicos? Veo... Miro por aquí... No hay, no hay ningún chico ni ningún niño. Miro por aquí tampoco. ¿Dónde... ¿Dónde deben de estar? Eh, ¿Pueden estar en la maquinista? ¿Deberían estar estudiando? Veo. ¿Dónde pueden estar? En el barrio hay muchas famas, que las famas luego cuestan de quitárselas, como por ejemplo, eh, si juegas mucho al ordenador eres un friki, si por ejemplo eh, estás mucho en el bar eres un borracho, si juegas mucho a las tragaperras eres un ludópata, si por ejemplo tenemos todas esas etiquetas ¿cómo las podemos quitar? y si las tienes... No sé, ahí me. Y si las tienes. Un día estaba en el parque con dos amigas y se enfadaron por una tontería. Yo no sé ni por qué se enfadaron porque no me acuerdo. Pero yo no sabía qué hacer, porque me hablaban por el WhatsApp a todos y no sabía ni con quién quedar. Entonces, pues... Hace un tiempo, en Varón, vino un chaval de color, de color negro. Entonces, la gente empezó a meterse con él, a insultarle y todo. Ya sé, que todos tenemos nuestros prejuicios, Pero no tengo ni idea de cómo cambiarlos. Ni idea. Unos no saben lo que es. Otros simplemente se dedican a realizarlo. Sin saber que todo esto puede llegar a acabar en tragedia. Millones de personas reciben a diario ciberbullying. Cifras muy altas de vidas perdidas a causa de esta mierda. Y sí, me atrevo a decirlo. Sin pelos en la lengua. Y sin que nadie me lo prohíba. Porque sí, estamos en un momento de nuestras vidas en el que realmente la vida es una mierda. Ha ido evolucionando hasta un momento en el cual a día de hoy Después de tanto tiempo luchando contra esto, seguimos como antes. Amenazas e insultos, es lo que nos rodea. Esto debería acabar ya, ¿no? Tú decides. Voy a responder una clase de preguntas que cada una de estas te servirá de. Uy, de ayuda, tío. O sea, esto es súper aburrido, tío. Es súper aburrido. Vamos a ver si con un poquito de... de música lo podemos arreglar, ¿vale? A ver. A ver, ¿eh? ¿Cómo va esto? Voy a responder una clase de preguntas Que cada una de estas te es servirá de ayuda Que es aquello que no has hecho y te gustaría hacer Que te detiene si montar en patineto, ser vigilante de trenes Sigue para adelante y no te frenes Seguidamente, ¿qué es lo que sabes hacer mejor? Es diferente que los demás, me lo puedes demostrar Son preguntas fáciles, pero que te harán pensar Como si pudieras dar un consejo a un niño, ¿cuál sería? Yo le diría... Que se comprara muchas chucherías, ahora en serio, piensa lo que le dirías Porque ese consejo le durará toda la vida Es una pura reflexión de lo que va a la vida Clases de preguntas en las que se basa el día a día Preguntas cortas, respuestas largas Eso te lo dejo a ti alma libre de expresión Espero que esto lo respondas pero de corazón Tú decides, tú decides, tú decides, tú decides El futuro de los demás Tú decides tu futuro. Tú decides. Bueno, sí, ha, ha estado un poco más, más entretenido. Espero que os haya gustado.